Hoy día 20 de noviembre el Colegio de Molina Aragón, el Colegio Virgen de la Laoz, se ha trasladado al Ayuntamiento de Molina Aragón para entregar una simbólica urna llena de virus y de sus vacunas. El día 30 de este mismo mes se trasladarán a la Diputación de Guadalajara para hacer entrega a las ciudades amigas de la infancia al señor presidente de la Diputación. Pues con motivo de la celebración del Día Universal de los Derechos del Niño, que es hoy 20 de noviembre, eh, UNICEF lanzó una propuesta, puesto que Molina tiene el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, eh, una propuesta de actividades para, para crear las vacunas del buen trato. Así que el Colegio Virgen de la, la OZ, los alumnos y, y alumnas del, del centro... Hemos, hemos intentado eh, recoger todos los virus que nos atacan y, y, y crear unas vacunas para combatir estos virus así que hoy hemos hecho entrega aquí en el ayuntamiento de, de la urna donde que contiene los virus y las vacunas para que puedan combatir o puedan ayudar a combatir eh, los virus que afectan a, o que puedan afectar a toda la localidad algunos de los virus que nos afectan en el colegio son Intranquilus molestatus y su vacuna una de las, de las vacunas que han, que han creado los Chicos, es eh, tranquilizón fuerte. ¿Cuál es la, la enfermedad? ¿Cuál, ¿Cuál es la el enfermedad? El virus. El virus. El, el, virus. el faltitis, crónicos. ¿Y la vacuna? El respetus crónicos. Molina de Aragón, como ciudad amiga de la infancia, recoge esta urna llena de virus y también de lo más importante de las vacunas para contrarrestar esos virus que recogemos hoy en el ayuntamiento, Traslaza, trasladaremos al resto de la población estas vacunas para que estos virus no se instalen en nuestra localidad, agradecer al Colegio Virgen de la Oza a sus profesores y a los niños que han traído estas vacunas y estos virus para dejarlos aquí encerrados, esperando que nunca más salgan fuera de su ámbito.